Uh, sí, sí. Ahí está el cuadro de bachateo. No, no, no. Me, me preocupa tu silencio, Fulvio. No, no. Eh, y cómo es que Margarita dice: eh, Leonel Fernández no va a sacar ni un 9. Dijo ella. ¿Cómo es posible? Gonzalo se va en primera vuelta. Señores, cuántas cosas. Bueno. que son adversarios políticos. Son adversarios. Sí, ella juega. que presente su renuncia porque está violando la ley constitucional de este país siendo funcionaria, administrando recursos del Estado. Sí, debería, debería, debería tomar sí. su licencia. Sí. Debería, su tiene, tiene, tiene, tiene. Lo, lo, sí. lo correcto. Bien, yo envié a producción una foto de cómo amaneció el Gran Santo Domingo Ay. en el área del mercado. ¿Y con qué no te ríe, Amado? En el área del mercado. Yo tenía, tengo algo para hablar de este ah, tema. Ah, sí. una risa, una no patena, Se adelantó el miércoles, señores, doctor Amado. se Adelantaron al miércoles, ah, pero el miércoles no, si quiere, no pero el miércoles no quiere decir que eso sea así. ¿Pero cómo así? De no? ninguna manera. Pero oh, no? pero la gente cree que ya el miércoles es el día de Pascua. Ah, ya. Que ya es una francachela y una fiesta. Y un tigueraje. Y un tigueraje. Eh, si producción no la tiene, yo le envía a la tablet también la claro, foto. Yo, yo quiero que me la pongan, sí, por favor. Sí. Vamos a ver. Ah, eh, debe estar de la última que se envió. Sí, sí, aquí está. Yo no sé si ya. Sí, si ya la, la puede poner la foto. Eh, ¿Cómo se adelantó la población dominicana a, al miércoles? Porque, señores. Se han anunciado que a partir del miércoles se van a, a reaperturar. No, no, no, no. La foto de... Esa, la de? Esa, ¿Era la esa ahí. Esa. Se puede ampliar, ¿Qué se puede ampliar. ¿Pero qué es eso? ¿Eso es una feria o algo? Eh? No, eso es en el Gran Santo Domingo, en el mercadito que hay ahí. Así que la gente anda, señores. Ay, Dios Muchos Dios nacionales señor. también haitianos vendiendo su cosa. Entonces... Señores, no se jueguen, no se jueguen. Paulatinamente se pueden ir reabriendo, eh, se van a ir reabriendo algunos sectores comerciales, las mipymes y las PYMES y algunas empresas. Y ahí están las restricciones, no más de cinco empleados o no más de diez, y que se vayan rotando. Y también lo que es los alimentos, sigue. Eh, las mismas restricciones, lo que es el transporte de comida también, con los vehículos y una carta para que puedan ir transitando. El sector transporte interurbano y urbano se mantiene. Solamente el del Estado va a operar al 30% en, el Gran Santo, en Santo Domingo y en, y en otros puntos del país donde haya transporte eh, público. De lo contrario, usted estaría violando y el hecho de que se inicie este proceso de reapertura no quiere decir que mañana empieza una vida cotidiana y normal como nosotros la conocíamos hace tres meses atrás, de ninguna manera. Y hay otra foto, hay otra foto que yo quiero que la pongan, que es la foto en Jarabacoa echando carreras. No, pero... Echando esta, carrera. Esta que tenemos aquí? Sí, esa. Echando carrera en Jarabacoa. Y así anda... Hay, hay, hay video ahí, No, okay. no, pero ¿y qué relajo es este? Pero bueno, mira ese con los pantalones abajo. Eso es culpa del PLD, diría... Miren, miren, miren, pero miren, contenta, miren. la muchacha, la de pelo miren. negro. Eso, eso... Eh, y así andan otras actividades, otras fotos de galleras clandestinas y otras cosas. Y en los barrios... En los barrios, por ejemplo, barrio de Capotillo. Ir ahí es ver como si no estuviera pasando nada. Incluso hay autoridades que no se atreven ni a entrar al barrio de Capotillo, ni a dar una mascarilla de cómo está la situación. Nosotros como país, como nación, debemos ser responsables el uno del otro. Yo ando con mascarilla para cuidar a mi entorno social y familiar. Ando con mascarilla para cuidarme también. Pero iniciamos con la responsabilidad de proteger a la persona que está cercana a nosotros, dentro de los límites establecidos. Entonces, si no ponemos de nuestra parte todo el sacrificio que hemos pasado de más de dos meses de cuarentena, que no es fácil, en una casa de cinco, o una casa pegada pared con pared con esta calor que hace aquí en República Dominicana. Y con todas las exigencias que significa usted tener familia y poco alimentos a veces ninguno. Y los niños pidiéndole. Son asuntos difíciles que estamos pasando. Y lo estamos haciendo por una responsabilidad de cuidar la vida de nosotros y los demás. Esa gran cantidad de personas que anda queriendo dañar todo lo que se ha trabajado y todo el esfuerzo que estamos haciendo como nación, deben de ponérsele las restricciones del lugar. A partir de mañana, los organismos del Estado de Seguridad, la Policía Nacional, tiene que redoblar el trabajo, porque aparentemente la ciudadanía ha pensado, o muchos de ellos han pensado que esto ha terminado, y se debe mantener totalmente los protocolos de cuidados ante esta pandemia porque esto es sumamente serio esto no es un relajo por otra parte por otra parte quiero compartir con ustedes eh, un tweet que envié también de Altagracia Salazar a la tablet también lo envié Warner. ahí están señores miren 10 provincias que sumados sus electores no llegan al número del padrón en el exterior, que son 595.879. Usted suma los electores de Samaná, de Bauruco, de Alto Mayor, El Ceibo, de Jabón, Santiago Rodríguez, San José de Ocoa, Elías Piña, Independencia, Pedernales, y no llegan a la cantidad de electores que hay en el exterior. Es por esto que esto es sumamente importante. Primero. Que ellos están empadronados, ellos están empadronados, son ciudadanos dominicanos y tienen todo el derecho constitucional de ejercer el voto por el candidato que ellos quieran. Pero una pregunta, Fulvio, ¿qué significa esto de Altagracia? Salazar? ¿Qué tiene que ver Samaná y que, que, que esas 10 provincias tengan menos votantes que el Estado? Tiene que ver, es un ejemplo de la importancia, es un ejemplo de la importancia. De la cantidad de electores que hay en el exterior, de dominicanos que tienen derecho al voto. Sí. Simplemente está poniendo una comparación. Pero o esa comparación es como, no tiene es, lógica. Es como para salvar la posición de que se realicen en el exterior, que no se pueden dejar de realizar, puesto que son tan la importantes. Junta, la Junta Central Electoral ayer ah. le dio a los partidos un plazo de 24 horas para presentar propuestas para el voto en el exterior, porque la Junta Central Electoral fue la primera que no se preparó. No, exacto. Fue sí. la primera que no se preparó sobre porque eso. Porque se había planteado en ejemplo principio en la teoría de que no se realizaría. Sí. Por ejemplo, la Junta Central Electoral solamente puso dos, dos módulos de empadronamiento en, en todo lo que es Nueva York. Dos módulos solamente. Y ahí, y ahí tenemos eh, eh, casi... Eh, 200 mil, 145 mil electores y solamente puso dos módulos de empadronamiento. Lo otro es que todos los partiditos pequeños aliados al PLD en la reunión de ayer, en todas las intervenciones que tuvieron, lo único que decían, la Junta no está obligada a lo imposible, la Junta no está obligada a lo imposible. Cada vez que había una participación de ellos, Solamente decían, la Junta no está obligada es decir, a decir, que de forma descarada están sí. planteando que no claro, se dé. Claro, que no se dé. Entonces, señores, eso sería no, pues, otra violación también a la Constitución. Y sería también unas elecciones a media. Porque si no permitimos que los dominicanos, donde quiera que estén, ejerzan su derecho al voto, le demos las condiciones, serían unas elecciones a media. Es tanto bueno, así. Pero que las elecciones y la es tanto después. así, eso es lo que quieren. Es tanto así, es tanto así, que los partidos, que los partidos que no son aliados ni son del PLD, Ay. han propuesto que en las sesionales de los diferentes pueblos del mundo, ciudades del mundo, donde los dominicanos van a ejercer su derecho al voto, ellos buscarle los locales, buscárselo ellos para que la Junta no tenga esas grandes erogaciones y para que no tenga excusa. Aquí lo que priva es lo siguiente, el derecho al voto es de todos los ciudadanos dominicanos. claro Y ellos tienen derecho a votar. Y hay que darle las condiciones para que ejerzan ese derecho. Muchísimas gracias. gracias Fulvio. Así es. Yo estoy de acuerdo con Fulvio ahí totalmente. Acuerdo, el, sí. el, el, el dominicano que está en el exterior tiene el derecho más... Eh, o, o como, como dirían los máxime, que ellos son una parte o la columna vertebral de la economía de la, o parte de la columna para vertebral eso sí son buenos. de la economía de la República Dominicana y hay que ofrecerles todas las garantías, no solamente para votar, sino hasta para enviar lo que van, van a enviar para acá, deberían tener ellos una, una ciertos una, beneficios, porque claro. son eh, le dan sí, muchos beneficios hay, a la República hay, Dominicana. La remesa. ¿Qué parece? Vamos a una pausa y regresar. Entramos con Amado. ¡Ey! Vamos a ver qué, qué trae Amado. No se mueva. Vamos a una pausa y regresamos Pero con Pero ¿por qué Amado? no poder, eh, posponer las elecciones para que haya más no.